Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Se está viendo la grabación. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Brahma Kumaris, que son las charlas del martes. Y con la inspiración de la campaña que está promoviendo Brahma Kumaris junto con Jopema y también la ANDE y el canal que transmite más que noticias, todos juntos en la campaña Lo que Haces Inspira. Eh, estamos promoviendo eh, realizar acciones que generen algún uh, efecto positivo eh, a través de nuestros órganos o sentidos físicos. Y para este mes, la propuesta es desarrollar un poquito más el tema de la escucha. Entonces, eh, Vamos hoy a empezar o profundizar un poquito sobre qué es o cómo podemos escuchar con el corazón. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección. Desde donde estamos podemos ajustar nuestra postura, inhalamos. Y exhalamos profundamente. Y voy poco a poco. Llevar mi atención hacia adentro. Soltando todo lo que me ha pasado durante el día. Dejando de lado por unos instantes lo que está sucediendo afuera, a mi alrededor. Y voy a concentrarme en mi mundo interior. Como si pudiera escuchar el sonido que hay dentro de mí. Es un sonido que se esparce por vibraciones algo sutil que llena este espacio interno, donde puedo encontrarme conmigo mismo y experimentar mi verdadera identidad espiritual. Yo, el alma, soy la energía consciente que da vida a este cuerpo. Mi naturaleza es la paz. Y permanezco por algunos instantes disfrutando de mi propia naturaleza de paz, de quietud y de silencio. Tomando una respiración suave y profunda. Una vez más, voy regresando al aquí y a la hora. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Para empezar un poquito a hablar sobre el tema, tal vez sería interesante antes poder diferenciar qué es oír de lo que es escuchar porque hemos usado las dos palabras pero las situaciones el contexto es distinto podemos eh, entender que el oír está relacionado a algo más natural en el sentido de que ocurre eh, Muchas veces, sin mi propia voluntad, estoy captando un estímulo externo que es físico, es una onda sonora. Y muchas veces eh, lo recibo o lo percibo de una forma superficial o hasta automático durante mi día a día. Pero diferente de oír, está el escuchar que tiene un significado más profundo, es un gesto, es una acción más intencional. Voy más allá de las palabras, trato de conferir un significado a ellas, al sonido, a las palabras. Y eso requiere un poquito más de esfuerzo, de práctica, porque tengo que poner mi foco mi atención. Tengo que seleccionar qué es que quiero percibir, qué es que quiero captar porque el ambiente externo eh, nos llena de informaciones sonoras todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces estas, estas informaciones pueden eh, resultar un impacto distinto en el ser a veces escuchamos muchos ruidos mucha agulla muchas conversaciones que a veces nos transmite eh, a veces nos cambia nuestro estado interno nos dejando un poco más impacientes o irritados o mismo cansados de tanto de tanta información que recibimos desde afuera a través del oído entonces a veces eh, podemos dejar este espacio de ruido y eh, direccionarnos a un, un espacio de más silencio, que uno se siente más cómodo. A veces cuando uno sale de la bulla de la ciudad y va hacia la naturaleza, físicamente los ruidos cambian y eso hay un, tiene un impacto internamente también. Entonces, eh, si siento desequilibrio, caos, cansancio con los ruidos de la ciudad, hay la tendencia de sentirme más equilibrado, más tranquila, más en armonía con los ruidos de la naturaleza. Pero ni siempre tengo la posibilidad de hacer este cambio físico en el ambiente que está a mi alrededor. Así que para eso, para poder aún así mantener un estado más equilibrado internamente, trato de utilizar mi capacidad de enfocar, de concentrarme y de conferir significado a los sonidos para poder eh, dejar de influirme con lo que está a mi alrededor. Entonces, la escucha activa, intencional, profunda, donde en la cual puedo poner realmente esta intención al mismo tiempo que me protege, puede también eh, se transformar en un regalo, puede también facilitar la interacción con las demás personas, porque hay, hay, hay un camino de dos vías. Cuando escucho algo, eso puede tener un impacto en mí, pero el acto de poder escuchar atentamente, profundamente con esta intención, también se torna, se vuelve un regalo para quien es escuchado. Así que cuando hablamos de comunicación, hay las dos partes, la parte de hablar, pero también en la parte de escuchar. Muchas veces damos mucha más atención a la parte de hablar, pero la mitad de la comunicación es escuchar. Y hoy vamos a dar eh, oídos <ríe> o más atención a la escucha. Porque la comunicación es una forma de compartir experiencias, conocimientos, ideas, historias, es una importante forma de uno poder expresarse lo que siente, lo que piensa, lo que ha vivido y es una importante herramienta para crear relaciones. Y cuando uno crea relaciones, cuando uno eh, construye algo que es común, a más personas, también genera un sentimiento de pertenencia a este grupo. La, com la comunicación nos permite interactuar con aquello que está a nuestro alrededor, creando relaciones de confianza, eh, generando espacios para intercambios, como permitiendo esta doble vía. Y principalmente, esta parte de la escucha tiene un gran, gran, gran poder. Porque cuando, como hablamos del inicio, cuando uno realmente puede escuchar desde el corazón, de una forma muy genuina, muy honesta, muy profunda, esto es un regalo para la otra persona que habla. Porque cuando uno se siente escuchado, de esa manera, esto es muy sanador, porque uno recibe esta atención, porque uno siente que hay una conexión genuina. Es como eh, sentir que alguien lo está acogiendo, lo está eh, conteniendo. Y esto es un sentimiento eh, muy sanador para uno cuando se siente que es contenido. Así que la escucha tiene un poder muy grande cuando se, se trata, cuando se habla, entre eh, la calidad de las relaciones. Así que cuando hablamos de escuchar con el corazón, significa que vamos al más profundo. Salimos del oír, que es solamente captar eh, las vibraciones sonoras. Vamos más allá de eso. Vamos más allá de las palabras que fueron dichas. Pero tratamos de escuchar también aquello que no fue dicho. Vamos para el sutil. Más allá de las palabras, tratando de captar la intención lo que hay detrás de las palabras, cuáles son las motivaciones de alguien para decir lo que está diciendo, para expresarse de cierta forma. Pero para poder escuchar lo que dojo no he dicho, para poder percibir eso, lo más sutil, tenemos que adentro de nosotros estar en un espacio totalmente libre de ruidos. Libre de ruidos en la mente y en el corazón. ¿Qué serían estos ruidos? Los ruidos de la mente. Estos pensamientos inútiles o negativos. Pensamientos eh, que actúan como filtros. Así que me impide de escuchar realmente desde el profundo y de una forma genuina lo que la otra persona está diciendo. Porque hay un filtro un filtro que a veces eh, me hace escuchar lo que yo quiero y no lo que la persona está tratando de decir. A veces este ruido en la mente o en el corazón pueden también generar en mí una necesidad de criticar lo que estoy escuchando, de juzgar si lo que estoy escuchando está correcto, está errado. A veces, si en mi corazón hay algo de rencor guardado o si el corazón no está limpio realmente, estos sentimientos me van a influir en el momento de escuchar y voy a veces tener la tendencia de devolver a la otra persona la otra persona tal vez eh, un una habla eh, que no permite que la otra persona se siente escuchada no permite que la otra persona realmente se exprese no permite este recibir genuinamente de corazón y ofrecer este tiempo la atención que la otra persona necesita porque me quedo solamente enfocado en lo que necesito yo, lo que quiero yo y trato de tomar eso de la situación porque a veces se necesita reconocimiento, se necesita eh, sentir que yo estoy correcta, lo que pienso es lo que está bien, sentir que siempre tengo la razón. Si hay esto guardado en mi corazón, esto es un ruido que me impide realmente de escuchar lo que la otra persona dice, de escuchar profundamente. Entonces, tengo que estar libre de todo eso. Y para poder estar libre de todo eso, la primera cosa es poder escuchar a nosotros mismos. Y eso requiere de mucha valentía y honestidad. Realmente, para poder satisfacer lo que yo quiero, poder llenar esos espacios vacíos que a veces están en mí y que a veces me hacen querer llenar de algo que está afuera, de otras personas, del contexto, de otras interacciones, cuando me lleno de algo que está afuera para, eh, para poder satisfacer estos deseos del alma, del corazón, eso no es suficiente. O es como poner una pieza en un rompecabezas que, que no se encaja, entonces va a estar ahí pero sin realmente sentir que estoy pleno, que realmente estoy satisfecho, estoy contento. Eh, voy a tratar de llenar con algo falso, voy a tra tratar de llenar con algo externo lo que necesito realmente para sentir satisfecho desde el corazón. Entonces, eh, en vez de tratar de llenarme con estos que son externos y que realmente no, no tranquilizan el corazón y la mente, tengo que ir por detrás de estos deseos que a veces siento. ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Verdad? Porque a veces, ¿por qué deseo reconocimiento? ¿Por qué deseo siempre tener la razón? Tal vez voy un poquito más atrás de eso. Tal vez no me sienta suficiente. Tal vez no me sienta amado. Pero ¿cómo puedo sentirme realmente suficiente? Realmente como un ser muy amado. Como un ser completo. Como un ser único. ¿Y cuando puedo lograr realmente eh, lo, tener... Este, este deseo satisfecho de realmente sentirme amada, realmente sentirme plena. Entonces es como que ya el ruido de querer algo externo va disminuyendo. Me voy sintiendo cada vez más en silencio interno y eso me permite escuchar las necesidades de otra persona las intenciones por, por detrás de las palabras de los otros. Y entonces voy a poder ofrecer lo que hay dentro de mi corazón, que este contentamiento, esta tranquilidad y esta paz. Así que, empezando con nosotros mismos, este ejercicio de silencio o esta práctica de volverse hacia adentro, de poder realmente permitir un espacio para que haya el encuentro con el propio ser, para que uno pueda reconectarse con esta esencia que no es física, no es del cuerpo. La esencia de uno mismo es la energía espiritual, la conciencia. Cuando logro tener esos espacios de silencio y de conexión con el propio ser. Cuando logro desde esta conciencia de ser este ser espiritual, cuando logro conectarme con otro ser espiritual, con el ser supremo que es la fuente de todo lo que el alma necesita, que es la fuente del amor puro y verdadero que realmente llena los espacios vacíos del corazón. El Ser Supremo que tiene una mirada de nosotros de muchísimo respeto, de muchísimo valor, porque nos conoce realmente como somos. No ve nuestros defectos, no ve eh, nuestros errores, pero ve lo que hay de más bello dentro de nosotros. Y este potencial es alimentado, es nutrido con esta relación con el Ser Supremo, pudiendo recibir la mirada que tiene de nosotros. Nos hace volver a sentir el autorespeto que necesitamos recuperar para volver a sentir otra vez suficientes, completos, llenos. Y esta experiencia del amor espiritual puro y verdadero que podemos lograr a través de esta conexión con el Ser Supremo, desde esta conciencia de que somos del alma, de que somos este ser espiritual, esta experiencia de amor realmente llena nuestros corazones, satisface nuestros deseos más profundos y eso hace con que la mente se tranquilice, con que la mente se quede quieta y genera un campo, un espacio interno de silencio, como que también al mismo tiempo agranda, como hace que nuestros corazones se vuelvan más grandes. Y eso permite realmente que yo pueda escuchar sin afectarme y sin Influir a otra persona en el sentido de querer corregir, querer aconsejos, querer juzgar, criticar o querer tener razón. Pero la influencia que sucede con la otra persona es a partir de las vibraciones que son sutiles. No necesito hablar de regreso, pero el hecho de, de realmente estar presente, ofreciendo esta atención y desde este espacio interno, de saber quién soy y de estar llena, porque experimento ese amor que es tan puro y verdadero. Que puedo esparcir esta vibración de tranquilidad, de paz, de amor espiritual a aquellos eh, que estoy escuchando. Entonces, a partir de esta influencia. Puedo realmente, eh, a partir de, de, de esta condición del estado interno, puedo re realmente practicar esta escucha desde el corazón. Entonces, es como eh, escuchar desde el corazón en este estado. Es como estar ofreciendo un regalo a alguien. Porque es un sentimiento muy, muy, muy sanador eso de de ser escuchado, es, es eso permite una creación de un vínculo de confianza muy grande. Entonces estoy ofreciendo mi tiempo, mi atención, al mismo tiempo que no necesito tomar nada de la persona, no necesito tener la razón, no necesito corregirla. Estoy apenas ofreciendo, estoy apenas compartiendo, las violaciones desde mi estado interior, desde mi plenitud, desde el amor que experimento a partir de la conexión con el Ser Supremo. no Necesito estar tomando de las demás personas o de las situaciones que están afuera. Nada más estoy en un estado que puedo compartir y es un regalo para las dos personas, porque al mismo tiempo que me siento llena, Puedo compartir lo que hay dentro de mí. Y al mismo tiempo que la persona se siente escuchada, puede recibir lo que ella necesita. Es como que poder sentir el pulso de lo que está por detrás de las palabras que estoy escuchando, pero lo ofrezco también a través de mis vibraciones. Porque al fondo, al fondo, todos necesitan sentirse eh, contenidos, sentirse respetados, valorados, sentirse amados. Y las personas pueden tener un poco de esta experiencia a través de esta escucha desde el corazón. Entonces, les invito ahora a hacer un pequeño ejercicio para poder realmente llenar nuestros corazones y preparar nuestro estado y poder practicar en todas las situaciones en las cuales podemos interactuar con los demás, este tipo de escucha. Y claro, es una práctica. Puede que no, se, no suceda de un día para el otro, pero solo de volverme consciente de que si puedo mejorar la calidad de mi escucha, puedo ofrecer esto como regalo a alguien y el beneficio que la persona va a tomar de eso, de ser escuchado, la va a inspirar. Y la va a inspirar a que también escuche desde el corazón a otras personas, formando una cadena. Una cadena que genera en el entorno una cultura distinta, acciones que realmente traen beneficios a uno y también a los que están a nuestro alrededor. Así que podemos inspirar profundamente una vez más. Y voy a procurar conectarme con este espacio de silencio interno. Escuchar lo que hay en mi corazón. Realmente sentir lo que es que necesito en este momento. Sin juzgar. Sin criticarme. Solamente con curiosidad voy a investigar qué es que hace falta, qué es que mi corazón desea, qué es que el ser está buscando. Y voy a abrirme para una conexión, una relación muy especial con el Ser Supremo, como un Padre Espiritual. Yo como hijo, como hija de este ser tan puro, tan pleno, tan poderoso, voy a reivindicar mi derecho. De también ser un ser pleno, puro, lleno de virtudes y lleno de poderes. Porque es así que el ser supremo me ve. con mi corazón abierto, limpio y honesto. Tengo una conversación de corazón a corazón con mi padre espiritual. En esta conversación, siento que estoy escuchado por él. Y al mismo tiempo, siento que recibo lo que realmente necesito. Y voy a permitir que mi corazón se llene totalmente con su amor. Hasta el punto de experimentar que no necesito de nada más. el corazón se vuelve pleno satisfecho la mente se vuelve tranquila quieta y yo el alma me siento contente conmigo mismo Y voy a mantener esta experiencia mientras me relaciono con los demás ofreciendo mi escucha desde el corazón de forma genuina, verdadera a todos aquellos que necesitan. ofreciendo como un regalo las vibraciones de un corazón grande y lleno de amor espiritual. Om Shanti Muchas gracias. Espero que nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense bien y hasta luego.